Hola, siguiendo con el proyecto Thompson y aceptando la invitación de Miriam, mi compañera de ruta. Voy a leerles Sonetos de la muerte 1. La Mistral, por supuesto. Del nicho helado en que los hombres le pusieron, te bajaré a la tierra humilde y su aliada. Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna, al recibir tu cuerpo de niño desnudo. Luego, Iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Este largo cansancio se hará mayor un día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 Malas manos tomaron tu vida Desde el día en que a una señal de astros Dejara su plantel nevado de azucenas En gozo florecía Malas manos entraron trágicamente en él Y yo dije al Señor Por las sendas mortales le llevan Sombra amada que no saben guiar Arráncalo, Señor, a esas manos fatales O le hundes en el largo sueño que sabes dar No le puedo gritar, no le puedo seguir Su barca empuja un negro viento de tempestad Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor Se detuvo la barca rosa de su vivir Que no sé del amor que no tuve piedad, tú que vas a juzgarme, lo vas a comprender, Señor. Gracias.